Come on. Durante este año se hizo este, siete sesiones de una actividad que se llamó Cine Debate Discapacidad, en la que se proyecta una película eh, de cine mexicano. La idea era como que fueran este, películas que no han tenido exhibición en circuitos comerciales y que merecían ser más vistas. Esta actividad fue eh, en colaboración con el colectivo La Lata, que son unos expertos tanto en discapacidades como en cine. ¿no? Entonces, después de la proyección, hacer como un panel de preguntas y respuestas del público, de comentarios también de especialistas en el tema, en lo que... Resultó pues fue un diálogo de, que nos enriqueció a todos, ¿no? tanto en el sentido de escuchar a las personas que padecen la discapacidad o que tienen como contacto con personas en situación de discapacidad. Fue una actividad pensada en el, dentro del programa de inclusión del Centro de Cultura Digital pues para darle relevancia ¿no? a temas que luego no se comunican, no se discuten de manera muy frecuente ¿no? en, en muchos espacios y que pues necesitan como darse, como tener más visibilidad ¿no? y complejizarse un poquito más, problematizarse sobre todo.